Sí, sí, curso vacacional de Guitarra, Piano, Técnica Vocal. Información al 301-610-2155, 301-610-2155. Sí, en Medellín, Bello y sus alrededores. Si le compartes esta información a 20 de tus contactos, tendrás un descuento del 20% en el curso vacacional. Clases personalizadas, clases a domicilio. Sí, aprovecha, es tu gran oportunidad. Le saluda Chilmar Rusen, sí señor, y quiero ofrecerle clases de piano virtual o presenciales. Pueden comunicarse al 301-610-2155.